Se cuenta que Galileo Galilei, al observar las oscilaciones de un candelabro en la catedral de Pisa, se interesó por medir el tiempo de cada oscilación, comparándolo con los latidos de su corazón. Galileo descubrió que el tiempo que tarda un candelabro en ir y volver solo depende de su longitud. Esto le permitió a Galileo proponer un método para medir el tiempo utilizando un pequeño péndulo. Había descubierto una forma efectiva para medir el tiempo y fue la base para la construcción de los relojes de péndulo. Los péndulos se balancean, van y vienen con tal regularidad que durante mucho tiempo se usaron para controlar el movimiento de la mayoría de relojes. Vamos a estudiar el péndulo más básico, el péndulo simple. Un péndulo simple es un cuerpo que consta de una partícula suspendida de un punto fijo mediante un hilo no estirable y cuya masa es despreciable. Cuando se lleva la partícula a un lado de su posición de equilibrio y se suelta, el péndulo oscila en un plano vertical bajo la influencia de la gravedad. En realidad este es un modelo idealizado en el cual se supone que el aire no pone resistencia y por lo tanto el péndulo jamás se detendrá. Además, la partícula se considera puntual, es decir que sus dimensiones no cuentan y su masa se considera concentrada en un punto. Así las cosas, el péndulo simple realiza un movimiento periódico y oscilatorio. Identifiquemos algunos aspectos claves para estudiar el péndulo simple. Su trayectoria, formada por un arco de circunferencia donde el hilo que sostiene al péndulo es el radio. La línea vertical que cae desde el punto fijo e intercepta la trayectoria en el punto de equilibrio, que nos servirá de referencia para medir el ángulo barrido por el hilo cuando el péndulo está oscilando. Los puntos extremos de la trayectoria circular, Aquí los hemos marcado como A' y A, que corresponden a los puntos de retorno del movimiento. Podríamos decir que son las posiciones de máxima amplitud medidas a través de la trayectoria. Ahora veamos cuáles son los elementos básicos que caracterizan a un péndulo simple. La longitud, que la representaremos con la letra L. Para cualquier situación, la longitud se mide entre el punto fijo y el centro de la partícula que constituye el péndulo, la masa de la partícula oscilante que se representa con la letra M. Esta se supone es puntual. De esta manera no tenemos que considerar la fricción entre esta y el aire. Una oscilación es un recorrido que realiza el péndulo y que consiste en viajar desde un punto y regresar a él después de haber visitado todas las posiciones posibles de su trayectoria. Veamos un caso. Si el péndulo parte del punto A, una oscilación se da cuando la partícula visita el otro extremo de la trayectoria, marcada con A' y regresa nuevamente al punto A. Otra situación. Si el péndulo parte del punto de equilibrio, una oscilación se dará cuando visita los dos extremos de la trayectoria y regresa nuevamente al punto O. Supongamos que tomamos como punto de partida cualquier posición del péndulo. Entonces una oscilación consistirá en visitar los dos extremos de la trayectoria y regresar nuevamente a ese punto. Al tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación se le denomina periodo, y se lo representa con la letra T mayúscula. Galileo Galilei descubrió que dicho tiempo siempre será el mismo, no importa qué punto se ha tomado como inicio de la oscilación. Así las cosas, el movimiento de un péndulo simple es un movimiento periódico. Para cualquier movimiento periódico es muy importante que tengamos claro cómo se relaciona el valor del periodo con la noción que tenemos del movimiento como tal. Por ejemplo, de acuerdo a la definición, ¿cuál de estos dos péndulos tiene mayor periodo? Un periodo de mayor valor significa que el péndulo tiene más tiempo para realizar una oscilación. En cambio, un periodo reducido implica que el péndulo cuenta con menos tiempo para realizar dicha oscilación. Por lo tanto, el péndulo 1, en este caso, es quien tiene mayor periodo, pues al tener bastante tiempo para realizar una oscilación, no tiene afán en regresar a su punto de partida. Intuitivamente, observaremos lento a un péndulo que tiene mayor periodo, y rápido a uno de menor periodo. Podríamos decir que a mayor periodo vamos a observar un movimiento más pausado. Ahora analicemos el comportamiento de las fuerzas que actúan sobre el péndulo. Tengamos en cuenta que en un péndulo simple las únicas fuerzas que actúan son su propio peso y la tensión que ejerce el hilo. Observemos el péndulo en su posición de equilibrio. El péndulo está en este punto porque la fuerza del peso que actúa hacia abajo es equilibrada por la fuerza de tensión de la cuerda. En este punto las dos fuerzas tienen el mismo valor y en consecuencia se anulan al actuar en sentidos opuestos. Si esto no ocurriera, la partícula sería acelerada hacia arriba o hacia abajo y se generaría un movimiento en esa dirección. Cuando llevamos el péndulo hacia un lado de su posición de equilibrio y lo soltamos, éste queda sometido a moverse en una trayectoria curvilínea, más exactamente en un arco de circunferencia. Para que esto ocurra, en cada punto de la curva debe generarse una fuerza centrípeta que lo sostenga, tirando de él hacia el centro de la curva. Además, siendo este un movimiento rotatorio, la inercia del péndulo provoca el efecto de una aparente fuerza hacia afuera de la curva, a la cual identificamos como fuerza centrífuga, que actúa en sentido opuesto y tiene el mismo valor que la centrípeta. Esta condición es la que hace posible que el péndulo se mueva en su trayectoria circular. Resulta evidente que la fuerza centrípeta sea generada en su totalidad por la fuerza de tensión del hilo. Después de todo, no hay más fuerzas actuando hacia el centro de la trayectoria. Y a su vez, la fuerza centrífuga sea el efecto generado por la acción del peso en esa dirección. Dado que el péndulo está atado a un punto fijo es obvio que la partícula se mueve en un arco circular cuyo radio es el hilo. Esto significa que el hilo y la tangente a la trayectoria en cualquier posición son perpendiculares. Entonces, en cualquier posición del péndulo, podemos construir un plano cartesiano cuyo eje X coincide con la tangente a la trayectoria y el eje Y con la dirección del hilo. Al descomponer el peso en este plano, observamos que la tensión y la componente del peso en el eje Y en la dirección radial del péndulo actúan en sentidos opuestos para cualquier posición del péndulo. Como la tensión es la fuerza centrípeta que sostiene a la partícula, entonces la componente del peso que actúa en dirección del eje Y es la fuerza centrífuga, y estas dos fuerzas deben tener el mismo valor. Al actuar en sentidos opuestos se dice que estas fuerzas se anulan en cada punto de la trayectoria. No se puede decir lo mismo de la componente del peso que actúa tangencial a la trayectoria, pues no puede ser equilibrada por ninguna fuerza y por lo tanto esta es quien acelera la partícula tratando de llevarla a su punto de equilibrio. Esta es la fuerza restauradora que genera al movimiento oscilatorio. Veamos el movimiento en cámara lenta. Observamos que la fuerza restauradora aumenta conforme se aleja el péndulo de su posición de equilibrio y disminuye cuando se acerca a ella. Esto nos sugiere que esta fuerza depende de la posición en la que se encuentre la partícula, como en un movimiento armónico simple. Inicialmente vamos a mostrar en qué casos el movimiento del péndulo simple puede considerarse un movimiento armónico simple, y para ello determinaremos cómo es la fuerza restauradora. En el caso del movimiento armónico simple, estableceremos cómo se calcula la frecuencia angular y el periodo del péndulo. Para los cálculos que vamos a realizar nos ubicamos en la posición actual del péndulo y empecemos por establecer el valor de la fuerza restauradora. Esta fuerza restauradora, recordemos, es la componente en el eje X del peso y la estamos representando con la letra F sub R. Ahora, si esta es una componente del peso, entonces necesitamos saber el ángulo que forma el peso, la fuerza del peso con el eje X. Recordemos que para calcular las componentes es necesario este ángulo. A este ángulo llamémoslo el ángulo alfa. Y observamos que alfa más teta forman un ángulo de 270 grados. De aquí despejamos alfa. Y entonces nos queda que alfa es igual a 270 grados menos teta. Ahora calculemos la componente en el eje X. Esta componente en el eje X, sabemos la ecuación, se calcula multiplicando la magnitud, en este caso de la fuerza del peso, por el coseno del ángulo que forma la fuerza del peso. Entonces F R será igual a W por coseno del ángulo que, que lo llamamos alfa y por lo tanto la fuerza restauradora es igual a el peso que lo podemos escribir como m por g, masa por gravedad, por coseno de alfa, pero resulta que coseno de alfa es 270 grados menos teta. Entonces la fuerza restauradora es igual a masa por gravedad por coseno, aquí aplicamos identidad trigonométrica y nos queda coseno de 270 grados por coseno de teta más seno de 270 grados por seno de teta. Aquí coseno de 270 grados sabemos es igual a 0. y por lo tanto la fuerza restauradora será igual a masa por gravedad. Esta parte, este término se anula y nos queda seno de 270 grados, que es menos 1, por seno de teta. Entonces la fuerza restauradora es igual a menos mg, por seno de teta. Aquí observamos que la fuerza restauradora en realidad es proporcional, es directamente proporcional a seno de teta. M y G son constantes, por lo tanto su producto también lo es, y entonces tendríamos una fuerza restauradora que no cumple con las condiciones del movimiento armónico simple. Sin embargo, si el ángulo teta es menor de 10 grados, matemáticamente podemos aproximar seno de teta a el valor de θ escrito en radianes, si observamos en una calculadora o en una tabla de valores de la función seno observaremos que seno de θ para estos ángulos menores a 10 grados en radianes prácticamente eh, es igual al mismo valor, son muy aproximados, entonces podemos decir que bajo esta condición la fuerza restauradora es igual a menos mg por el valor del ángulo θ. Así se vería un péndulo que oscila con un ángulo máximo de 10 grados. Sin embargo, la ecuación de la fuerza restauradora no incluye el valor del desplazamiento, que es la condición principal para hacer un movimiento armónico simple. Recordemos que la fuerza restauradora de este tipo de movimiento es elástica, similar a la de un resorte. Es una fuerza que depende del desplazamiento de la masa oscilante. Entonces, en nuestro caso es necesario introducir en esta ecuación de la fuerza restauradora el valor del desplazamiento y para eso hagamos una observación más detallada de la trayectoria del péndulo. Cuando el ángulo de oscilación está por debajo de 10 grados, la trayectoria seguida por el péndulo es muy aproximada a un segmento de línea recta. Para más detalles veamos el péndulo como una partícula puntual acelerada por la fuerza restauradora. Si tomamos como sistema de referencia el eje X con origen de coordenadas en el punto de equilibrio, observaremos que la trayectoria real del péndulo se aproxima bastante a este eje. Es decir, que prácticamente podemos asumir que el péndulo simple se mueve sobre el eje X. Empecemos por determinar el valor del desplazamiento, es decir, la distancia entre el punto de equilibrio tomado como punto origen de nuestro sistema de referencia, y la posición actual del péndulo. En este caso, el valor del desplazamiento es la longitud del arco que se forma entre el origen de coordenadas y la posición actual, x. Para este arco circular tenemos un radio, que es la longitud del hilo que sostiene al péndulo, y sabemos que la longitud de un arco circular se obtiene multiplicando el valor del radio, por el ángulo que lo genera. Entonces, x, en este caso, que es la longitud del arco, sería igual a teta por longitud. Si despejamos, tenemos x sobre L, igual a teta y ahora reemplazamos este equivalente del ángulo, lo reemplazamos en la ecuación que teníamos para la fuerza restauradora. Nos queda entonces... Fuerza restauradora igual a menos masa por gravedad por X sobre L. X sobre L es el ángulo teta. Y entonces, reordenando las variables o las componentes, tendríamos que la fuerza restauradora es igual a menos mg sobre L, por X. Observemos aquí que Mg sobre L es una constante y por lo tanto tenemos ya una fuerza restauradora que cumple la condición para ser una fuerza elástica y por lo tanto el movimiento que se genera en este ángulo, en ángulos inferiores a 10 grados, en este caso será un movimiento armónico simple. Ahora deduzcamos el periodo para este movimiento armónico simple. En la ecuación de la fuerza restauradora podemos concluir que la constante de elasticidad, la constante del resorte virtual que trata de llevar al cuerpo a su posición de equilibrio es K igual a masa por gravedad, sobre longitud. Sabemos que el periodo es igual, en un movimiento armónico simple, a 2pi por la raíz cuadrada de masa sobre constante de elasticidad. Reemplacemos esta constante de elasticidad y entonces nos queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de masa sobre la constante de elasticidad que vale mg sobre longitud. Ahora aquí hacemos la operación de esta fracción, y nos queda que t es igual a 2pi por la raíz cuadrada, aquí nos quedaría masa por longitud sobre masa por gravedad. Como lo podemos ver, aquí se cancela la masa, aparece en el numerador y en el denominador y entonces nos queda simplemente raíz cuadrada de l sobre g. Este es el periodo de un péndulo simple. Determinemos la frecuencia angular para el péndulo simple. Recordemos que esa frecuencia angular la representamos con la letra omega. En el movimiento armónico simple eh, encontramos que el omega, la frecuencia angular, es igual a la raíz cuadrada de k sobre m, la constante de elasticidad sobre la masa de la partícula que se encuentra oscilando. Entonces, si reemplazamos aquí el valor de k, tenemos que la frecuencia angular será igual a masa por gravedad sobre longitud sobre masa. Entonces omega quedará igual a la raíz cuadrada de masa por gravedad y los eh, términos medios son masa y longitud. Cancelamos la masa y por lo tanto omega es igual a la raíz cuadrada de gravedad sobre longitud. Estas son las dos principales ecuaciones para un movimiento armónico simple realizado por un péndulo simple.